Vamos a empezar entonces con la resolución del, del simulacro, del examen. Vamos a empezar, bueno, por el primero, ¿Sí? La primera pregunta dice, el tema central del texto se enfoca en, la respuesta es la D, la norma que regula el uso del plástico en el P, en el Perú. Te estarás preguntando, profesor, ¿Y por qué? Si bien es cierto, la, el texto, es un texto mixto porque presenta imágenes, habla, de la ley que regula el uso del plástico en el Perú, entonces pone plazos y establece pues que la ley se, se, sea vigente, se establezca, ¿correcto? Entonces, esta ley, el tema central del texto se enfoca en qué? En una norma que debe cumplirse como el uso del plástico en el Perú, ¿correcto? Ahí justo en sus, en su, en sus notas, yo lo voy a poner ahí su calificación, ¿ya chicos? Pero es como primera vez. Así que si le han dado bien, sí, ya Ruth es, es un crack, ¿no? porque ella tiene experiencia así resolviendo esto de aquí. Bueno, felicitaciones a todos los que han hecho la primera pregunta y han resuelto bien. Vamos a la segunda. Segunda pregunta. Dice, el texto vocablo concretos. Chicos, una consulta. ¿Se ve la pantalla? A ver, confírmeme. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? ¿Se ve la pantalla? Chicos, ¿se Voy ve la pantalla? Pasar. Sí, ¿no? Muy bien, excelente. Dice, la segunda pregunta. ¿El texto vocablo concretos tiene significado preciso de...? Bueno, esta palabrita de acá, concretos, nos lleva a varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando la, la pregunta habla, eh, hablas, miren, eso tienen que poner ustedes relación con lo que dice el texto mixto. Entonces, ¿cómo pondrías esta palabra Concreto. O sea, esta palabra concreto deriva de, de un vocablo, ¿ya? Que significa que, es, que sea algo sumamente, pues, claro, preciso, específico. Entonces, la respuesta sería específico. ¿Correcto? Porque el texto está prácticamente diciendo, ¿no? Está expresando que esta ley tiene que ser concreta y a la misma vez específica. ¿Sí? Entonces, la pregunta número dos sería la letra B. Vayamos a la 3. El título de la infografía, o sea, del texto mixto, destaca. ¿Qué destaca? ¿Destaca los plazos fijados para acabar con el plástico? No, porque la ley dice que te da un plazo, ¿no? De 120 días a partir de que corre la ley. O sea, de así por así no lo puede hacer. Entonces, esta sería falsa. El cobro de los impuestos quienes usen el plástico... Bueno, lo dice, pero no tan específico. Eh, dice que de acá a un cierto tiempo tienes que, que subir tu precio para que la gente más bien deje de comprar. La expectativa ciudadana por erradicar el plástico, no. La necesidad de una ley de urgencia ecológica, claro que sí. Esto es lo que dice la ley, ¿No? La necesidad de una ley de urgencia ecológica, ¿Por qué? Porque el plástico está contaminando el medio ambiente. Entonces, es necesario que la ley se aplique, ¿No? De suma urgencia por ser de carácter ecológico. ¿Correcto chicos? ¿Me dejo entender? ¿Se va entendiendo la clase? A ver por ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuemos. Continuemos aquí con el tema de BK18. Dice, ¿Se desprende del texto que esta ley distingue con fines ecológicos y sanitarios del plástico? ¿No? Vayamos a las preguntas que dice aquí. La número cuatro del número 4, ¿no? Dice, se desprende del texto que esta ley distingue con fines ecológicos y sanitarios del plástico. Entonces, aquí vemos en la cuatro que dice desechable y a la... desechable del reciclaje. ¿Correcto? Entonces, dice, se desprende del texto que esta ley distingue con fines ecológicos. Sí, porque es desechable. Y de forma sanitarios que sea reciclado. Entonces, desechable del reciclado. Entonces, la respuesta sería la clave. La letra A. ¿Correcto? Vayamos a la pregunta número 5. Dice la pregunta número 5. Es incompatible. O sea, la palabra incompatible quiere decir que no tenga relación con nada del texto. Con la información proporcionada, afirmar que la ley comprobada por el Congreso responde a una preocupación por el medio ambiente con la firma del presidente Vizcarra. Bueno, en realidad, esta es compatible, ¿no? Porque el presidente Vizcarra está haciendo esta ley por la preocupación del medio ambiente, pero... Dice que incompatible tiene que ser. Vayamos a la segunda. ¿Está prohibida la producción del plástico de un solo uso en nuestro país desde la aprobación de la ley? No. Eso no dice la ley. Entonces, esta forma es incompatible. Entonces, la respuesta sería aquí la letra B, la 5. Vayamos a la siguiente pregunta. Chicos, cada texto que le van a poner en el examen de beca 18, hay que recordar que viene cinco preguntas de cada texto. Vayamos al texto 2. ¿Sí? Acá vemos una infografía, ¿No? Una viñeta, perdón, como la quieran llamar, que también pertenece a un texto mixto. habla desde las comunicaciones, ya, y de la del ciberespacio, y acá hay dos personas que están hablando de forma distinta, ¿No? Pensamientos distintos. Entonces tú lees el texto y sacas de aquí la información entre ellos dos, Dice, el concepto de sociedad virtual designa, ¿no? ¿A qué designa el concepto de sociedad virtual? Vamos a ver aquí. El concepto de sociedad virtual designa, y la pregunta número no 6 de ese mulacro dice, ¿al tiempo y material característico del siglo XXI? No. ¿A las nuevas formas de cómo nos comunicamos? Bueno, podría ser. ¿A un territorio espacial y a uno virtual? Claro, porque el señor está hablando con una especie, ¿no? Con un grupo de personas, ¿no? O sea, a un territorio espacial. Entonces, la respuesta sería para las seis, la clave, la C. Un territorio espacial y un tiempo virtual determinado que la persona usa. Entonces, de esta forma, la seis sería la C. Muy bien. El vocablo naturaleza se emplea en el sentido de, ¿qué dirían ustedes? Esencia origen, pertinencia, o cualidad. Cuando hablamos de naturaleza, tiene varias definiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, de, una, de una persona, ¿no? ¿Qué se ve en una persona para que sea natural? La esencia, ¿no? La esencia de la persona. Entonces, vamos a poner como palabra siete, la respuesta sería la clave A, ¿correcto? La número ocho. Vamos a la número 8. Dice, en relación al contenido del texto de la viñeta, o sea, esta es la viñeta, lo bueno que en el examen tú vas a poder ver la viñeta, aquí están los dos conversando, uno habla con su notebook y vos dices que no coincide, ¿no? Hablan de dos, un texto, una infografía de dos personas que están conversando, que uno, uno sí está hablando con la tecnología y el otro no está de acuerdo, ¿no? Porque dice que quita mucho tiempo para interesantes personas. Pero Mena en la número 8 dice, en relación al contenido de la viñeta ilustra una forma te de tecnología destruye, dice, ¿no? Todo tipo de interrelación entre los seres humanos, no, la tecnología no destruye, ¿no? Los seres humanos. Un diálogo que refleja que los seres humanos consideran más importantes las máquinas, no, tampoco, no todas las personas consideran eso. Que la sociedad virtual ha invadido absolutamente todos los espacios de la sociedad real, bueno, tiene alguna relación la 8, pero no está fundamentada bien, ¿no? ¿El rápido desarrollo de la sociedad virtual y la vida cotidiana de los individuos? Sí, esta sería la respuesta, ¿no? El rápido desarrollo, o sea, así de rápido, ¿no? Como se expresa aquí, ya las personas están más atadas a, la, a las computadoras y dejan de lado, ¿no? Ya las conversaciones entre personas, ¿no? Eso da lo, lo que expresa, ¿no? La, la infografía, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número nueve. La pregunta número nueve dice lo siguiente. Dice, el efecto jocoso de la viñeta se propone causar que asocia específicamente con... Hay un interlocutor, ¿no? Aquí lo podemos ver. Entonces sería... La... Acá clarito se da cuenta uno, ¿no? El interlocutor... El interlocutor al cual se dirige la persona, está, dice, sentado. Eso es lo que se puede ver. Eso significa la palabra jocoso, ¿no? El efecto jocoso, ¿no? Es el interlocutor al cual se dirige la persona con la que está sentado. Entonces la respuesta sería la clave, la B de bueno. Vayamos a la pregunta número 10. La ciberantropología es una disciplina académica que surgió en la década de los 90. ¿Correcto? ¿Pero qué sucedió ahí? Vayamos a la pregunta número 10. ¿No? Acá sería la respuesta la, el, el, al creciente interés de los científicos por el avance de las redes y las comunicaciones, porque son los científicos que crean cada año ya las redes, las comunicaciones y todo lo que hay, y hay avances en ello, ¿correcto? Pregunta número 11, salvemos al guanaco, también es una pregunta que vino en beca 18, muy importante saberlo, ¿ya?, esta pregunta viene en BECA 18 muchas veces. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Sí? Donde dice salvemos al guanaco, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿No? Aquí nos habla de una población donde está el guanaco. La población que más tiene guanacos es en, en, de 1667 guanacos en Ayacucho. Lo que menos hay guanacos en donde hay, hay en Apurímac. Sí, pero en todo Sudamérica el que tiene menos población de guanacos es en Paraguay y en Perú hay 3.810 guanacos en total, ¿no? O sea, es lo que nos da la cantidad. El que más tiene población de guanacos hasta para sacar carne por gusto es Argentina, ¿no? 585.000. Y esta es la situación, ¿no? Tú lees el contexto y se, se planea tener una reserva ecológica, una reserva nacional, ¿no? para cuidar a estos ejemplares y cómo se recolectan, porque el, el Estado siempre quiere sacar provecho. El Estado dice, yo voy, a, yo voy a crear una reserva ecológica para que vengan a venir los turistas y de esa forma obtenemos ganancias, ¿no? Entonces crean proyectos del Guanaco y la declaración del Guanaco. dice, ¿Cómo lo pasamos? ¿Para que Para medir la, realmente la situación del Guanaco, empiezan a pasarlo a la población, ¿no? Para que la población sea visitada por medio de las redes sociales. Muy bien, así es sencillo, tú lo, lo, lo lees, lo interpretas. Y la pregunta número 11 dice, ¿no? Respecto al guanaco, la información que se presenta en la infografía nos alerta fundamentalmente sobre el peligro de su extinción. Veo que ahí varios han contestado bien. Porque están hablando de la extinción final del guanaco. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? O sea, que no tenga nada que ver con el texto. La respuesta sería ya la clave la D porque dice, se acaba de ayer una población de guanacos en Calipula Libertad. Y como sabemos que en Calipula Libertad ya hay guanacos, ¿no? Así que no es necesario saberlo. Y eso es una forma de enunciado que es incompatible. El proyecto guanaco 1 del vocalo medir significa, ¿qué significa la, la, la palabra medir? Pero con respecto al guanaco, significa extender la población de guanacos, ¿no? Es por eso que el Estado dice, voy a darle. Un lugar, un espacio, una reserva y puedes de esa forma medirla. Entonces tienes que tenderla así, ¿no? Muy bien. La pregunta número 14, ¿ya? Dice lo siguiente: la 14. Dice, además de la finalidad informativa, ¿qué propósito se consigue, persigue con la infografía Salvemos al Guanaco? ¿No? Aquí la pregunta número 14 es bien clara, ¿no? nos dice, nos motiva a los lectores a apoyar la campaña para salvar al guanaco en extinción. Y eso es lo que busca el gobierno, de que la gente se informe a través de campañas, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando, cuando los presidentes van a, hacer, van a lanzarse a la presidencia, lanzan su campaña. Entonces, igual los, los guanacos también. Inclusive, el zorrito el zorrito cuando se perdió, este sacaron una propaganda, salvemos al zorrito, ¿no? Y la gente empezó a ir al Parque de las Leyendas. Así igualito, es casi parecido. Pregunta número 15: esta es la más fácil, ¿no? La región de Perú es la mayor población de guanacos, es en Ayacucho, ustedes lo vieron ahí. El país sudamericano con menos población de guanacos es en Paraguay. La región de Perú con menos, con menos población de, de guanacos es en Apurima. Entonces la respuesta sería la clave, la A, ¿no? Está ah, fácil esta, ¿no? La número 15, como vimos en el cuadro estadístico. Chicos, ¿se dieron cuenta los que les mencioné hace un momento? en el o sea esto le llaman estadística no un análisis de lo que tú haces en en, el, en la infografía y tú mismo sacas tus análisis estadísticos de lo que has analizado entonces muy importante esto tenerlo en cuenta para la hora del examen no claro que esto requiere de práctica y varios meses de preparación pero poco a poco estamos llegando no hoy estamos yendo así suavecito suavecito hasta llegar a los a lo más, este, ya cuando ustedes esto sepan dominarlo, nadie lo va a parar, ¿no? Así como lo, su compañera Ruth, que ha ingresado a beca 18, ¿no? Muy bien. Miren, vamos a ver el texto 4. Aquí también nos dan datos estadísticos. Nos hablan de lugares donde, pues, eh, ven, ven, este, en películas. Ven acción, drama, comedia, terror, suspenso, romance, fricción, autor y animación. También son datos de estadística que también vamos a verlo aquí en BK18. ¿Ya? Acá nos dan, tú tienes que ver con el cuadro, en los lugares donde más, por ejemplo, o en los países donde más se ve, por ejemplo, acá en Argentina, se puede ver que mayormente ven animación, ven suspenso, pero mayormente ven comedia. Acá en Chile ven, ¿qué más lo que más ven en Chile? Animación. En España ven comedia, ¿no? En México, por eso es que matan a la gente en México bastante, porque ven mucho comedia y de ahí sigue terror, mira, qué miedo y suspenso, por eso es que hay mucho sicariato ¿no? en, en Valles porque esto se ha hecho un estudio, ¿no? en Valles, México, ve bastante terror, mire, comedia en México drama, comedia y terror y en el Perú lo que más vemos es comedia y lo que menos vemos es terror, mira, acá la menos de peruano es más restringido en ver terror, ¿no? por eso hay mucho, mucho de eso muy bien, el objetivo central del texto, en la pregunta número 16, para que comparar, yo al final les voy a dar sus resultados, ¿ya? Profesor. Sí. Una pregunta de la pregunta 15. ¿Ya? Profesor, eh, ¿por qué no podría ser la D? ¿En la 15? Uh -huh. Sí, es la D. Uh, Esta la A. Esta es la 15, ajá, sino que, mira, lo han pasado así, ¿no? Ah, la 15, sí, la D es, perdón, sorry. La D es, hija, tienes razón. Ajá, discúlpame. Sí, está bien, disculpa. Sí, la 15 es la D. Uno es la A, sí, está bien, es Apurímac. Dos es la B, Paraguay. Y, y, y tres, la región de Perú con menor población de Guanacos, eh, es en Apurímac. Sí, tienes razón, toda la razón. Ajá, me había confundido, hija, tienes toda la razón. ¿Ya? Ahí está en el cuadrito, ¿no? Acá está. Sí. sí, tienes toda la razón, no hay duda, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Tiene, así como ella, quiero que estén al tanto, chicos, porque ahí se me pasa, ¿ya? Y se me pasa por ahí una pregunta, y ya me dice. Dice, el objetivo central del texto en la 16, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Dice, el objetivo central del texto es informar sobre las preferencias cinematográficas de varios grupos universitarios, esta sería la clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información están dando grupos universitarios, ¿no?, acerca de, de cómo el consumo de género en cientos de personas, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay dos tipos de géneros que están usando, ¿no? Muy bien. Dice, "Según la información proporcionada por el texto mixto, resulta incompatible sostener que el género del cine autor es ¿Cuál sería la pregunta número 17? Sería la clave, el indicador suficiente para establecer una tabla que recoja la información pertinente del texto. Porque acá tenemos una tabla, ¿no? Y esta tabla nos indica todo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Pregunta número 17. ¿Correcto? ¿Correcto? Dice: A partir de lo señalado en el texto, resolverás entender que los estudiantes encuestados prefieren ver películas de género de comedia, sobre todo, son más proyectadas en las salas comerciales de cine. ¿no? Eso es lo que mayormente menciona el texto, ¿no? Mayormente son promocionadas en la sala de cine. Pregunta número 18. Cuando el texto saluda a las preferencias de los estudiantes de las de Juárez y México, la palabra de trímetro puede reemplazarse ¿por qué? Ya sabemos que en Juárez, la preferencia de las personas, ¿cuál sería? Como un quebranto, ¿no? De, de, de, de, de trímetro viene a ser como un quebranto, ¿no? Y ustedes lo pueden buscar la definición de la palabra detrimento en el, en el vocabulario, ¿no? Muy bien. Y finalmente, la pregunta número 20, ya nos dice lo siguiente: a partir de los resultados, se encuentra el valor de la verdad verdadero. No? Los resultados de, las, de los encuestados universitarios en el Centro de Formación Virtual sobrepasan dificultad de, de 10.0 estudiantes, que dicen ustedes en la número 20? La primera sería verdadero, ¿no? ¿Correcto? Porque sí da el dato 10.0. No hablan de, hablan de 100 encuestados prácticamente, ¿no? Los estudiantes de la Universidad de Málaga de España tienen un nivel mayor promedio con el gusto de género del terror. Sí, acabamos de ver ahí. Esta también sería verdad, verdadera, la número 20, ¿no? Perdón, perdón, perdón, miento. Esta sería falsa, a ver. Voy a poner aquí, ¿eh? Sería totalmente falsa, ¿no? Falsa, ya. Esta sería falsa, ¿ya, chicos? Falsa. ¿Los estudiantes de la Universidad de Málaga y España tienen un nivel mayor de premio de gusto de género de terror? No. Vimos que pasaba en México, ¿no? Esto también sería falsa. Entonces, por default, la respuesta sería ¿cuál, chicos? La clave, la E, ¿no? Los peruanos eligen mayormente películas de animación en comparación con estos estudiantes encuestados. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Los peruanos. ¿Qué dicen? ¿Qué ven? Animación, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Tú te siempre a en el texto. En Perú, ¿qué es lo que mayormente vemos? Anima. Animación, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Porque claramente está diciendo animación, ¿no? Ahí está. Los peruanos eligen mayormente las películas de animación en comparación con otros estudiantes encuestados. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver quién tiene más, ¿ya? ¿Quién tiene más? Perú, ¿no es cierto, chicos? Ahí está la tabla, miren. 11, 11, 9, 10, 11, 11 y 13.3. Ganó Perú. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos ya desarrollado el simulacro y tenemos ya 20 puntos, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la parte de razonamiento matemático. ¿Sí? Y vamos a desarrollar estas preguntas ya del simulacro de beca y 18 con respecto a leyes ley de exponentes que vimos este en la semana pasada en la clase. ¿Ya? Voy a desarrollarla